Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal habéis empezado el año? Yo, a tope. He empezado con la bicicleta, entrenando, haciendo algunos kilómetros y ya pensando en los objetivos deportivos. En las marchas que me voy a escribir las cicloturistas que quiero hacer, viajes... Ya veremos, a ver si se puede. A ver si se termina esto ya del COVID y empezamos a tope el 2021. No sé qué os habrán traído los reyes. A mí, mira lo que me han traído. Un potenciómetro. Voy a empezar a partir del 1 de enero a entrenar con potenciómetro. Entre aquí el amigo Jorge Jurado y el nutricionista, Javier Jimeno, me han comido la cabeza, bueno, y algunos más. Mira lo que me ha regalado mi amigo Jesús la Buena. Gracias Jesús, un libro fantástico. Está todo lleno de letras, ninguna foto. Igual espero a que salga la película, eh, porque entrenar con potenciómetro. Gracias Jesús, intentaré echarle un vistazo. A ratos. Pues eso, como os iba diciendo, esto es un potenciómetro, una araña de potenciómetro. Hasta ahora, bueno, que no tenía potenciómetro, tenía esta araña, que era con la que iba con la bicicleta a la Gravel. Como la previsión es que la Volcano no venga ni este mes ni al que viene, pues voy a empezar con el potenciómetro en la Gravel con monoplato. Hay un montón de tipos de potenciómetros, están los potenciómetros de pedales, están los potenciómetros de araña, están potenciómetros en rueda, están los potenciómetros en la biela izquierda, mogollón de potenciómetros. La opción que he elegido, pues bueno, por circunstancias a mí me viene mejor el de la biela. El de los pedales, llevo unos pedales Speed Play que estoy muy contento con ellos, entonces no tengo necesidad de cambiar. Eh, y el tema de la biela izquierda... Eh, también, por circunstancias, llevo la bielas SRAM. Me gusta ir con la biela SRAM de carbono. No sé si hay mucha diferencia de peso o poca, pero la biela SRAM de carbono es más complicado el meterle el potenciómetro en la biela izquierda. El potenciómetro con el carbono no se lleva muy bien. Entonces, para mí, la opción el Quark. hace un día malo ¿eh? para salir. Hace bastante, bastante aire y fresco. Tengo las manos ya, las dedicas. He quedado aquí con los lobos de aquí a un rato, pues nada, a estrenar el potenciómetro. Lo primero, te vuelves loco. Hay un montón de pantallas, un montón de datos, un montón de cosas nuevas que no tienes ni idea de lo que es, para lo que sirve. Y yo que soy tan rarito para organizarme las pantallas del Garmin. Pues ahora estoy hecho un lío. O sea que si me hacéis el favor, me dejáis por aquí abajo qué pantallas utilizáis y, y qué datos habría que poner, porque no tengo ni idea. Me estaba volviendo loco. La válvula esta se me mediaba y cada vez que pasaba por el suelo, clon, clon, clon, ruido, ruido, ruido. Así que un trozo de cintilante que lo he sacado de la cinta de manillar, lo ponemos aquí en medio. Y adiós ruido. Es un poco cutre. En el taller lo dejan un poco más bonito. En casa el herrero, sartén de palo, como siempre. Y otra cosa más. Aquí el potenciómetro. Como no lo pienso vender otra vez por nuevo, el plastiquito este, a ver si sale el plastiquito este, fuera. Ay, Plastiquitos en la bicicleta, nada. A quitarlos todos. Aquí tenemos el potenciómetro de biela, de biela izquierda. Aquí JC, cuida, déjanos ver ahí tu potenciómetro de biela. Y aquí, de aquí, señor Giorgio, de biela de platos, de plato el potenciómetro de la araña. Coño, joder. Ah, te araña, eh, a ver. ¿Qué, pasa? ¿Qué te pasa? ¿Con qué te has pinchado? Que le ha dado una. Bueno, y aquí Giorgio Con el potenciómetro de pedales A ver eh, Lo primero, Giorgio ¿Tú qué has notado al ponerte potenciómetro? Nada que voy a notar, si es un dato Es como cuando te pones el pulsómetro que Y ya está, lo ves para, para hacer bonito ¿Qué sí, pantalla sí. estás puesto en el Garmin? Pues mira, tengo puesto velocidad, vatios, kilo Solamente vatios, potencia de 3 segundos Y ya está, ¿no tienes ninguna otra pantalla? Cadencia, frecuencia cardíaca Vale, vale, pero de vatios, tengo... de vatios Aquí tengo... Velocidad tengo... media, nada. O sea, solamente... Sí. Creo que tengo, sí, ¿ves? Aquí la potencia media, potencia en entre segundos y kilojulios. Kilojulios, yo sé de kilojulios, ¿para qué sirve? A ver, JC, julio explícanos. Es una de explícanos. ¿qué, ¿Qué pantallas son imprescindibles en el Garmin para poder hacer, empezar a entrenar combatios? Para entrenar combatios, cadencia, vatios... Y ya está. Y ya está, y ahora ya el newton metro, newton metro. ¿El, ¿El Newton metro para qué sirve? No lo sé todavía, pero me lo explicarán. No tengo... <risa> joder, joder. Ya está, ahora está cayendo, se. Las llantas, esas llantas. Vamos, bro, toma foto. Cuartos entre la universidad. ¿Ya ven y están uno? A uno. Este este sistema lo he perdido. Me c... Mira mira mira qué repertorio de bicis. Mira esta esta era la mía con la que fui a la París-Roubaix. La de Mario como la que tenía yo también se la vendí. Tiene dos tours de Francia, eh. Sí o tres. La del antiguo Presi. Estuve probando en el de Panticosa, También la hemos vendido. La Volcano la que llevé el año pasado también la vendí yo. Mi bicicleta, estupenda. La de Manu, también nuestra, de Ciclos Amozara, una cono. Y esto, esto no vale para tomar por culo. Esto no sé por qué lo han puesto aquí. Ni despedirme, me he dado tiempo. En cuanto hemos llegado a Zaragoza, desbandada y cada uno para su casa, a la comida de Año Nuevo. Bueno, primer entrenamiento del año hecho, primer entrenamiento con patios, que por cierto, no me han servido para nada. Dices, para saber la fuerza, que haces? Pues hacer la fuerza mínima para no quedarte del grupo. O sea que he llenado el Garmin de numericos, de pantallas, de colores y ya veremos, a ver si algún día le saco provecho yo a esto. Bueno, pues que eso, como os iba diciendo Que no se puede ir así por la carretera con los abanicos Pero que llegaba, llevaba el Garmin el Varia Que me va avisando si viene un coche Y les pegaba un grito a los modorros estos Que se apartaran Bueno, pues nada, hasta otro vídeo Espero que lo hayáis pasado bien Y, y que le des al like Y si no, pues otro saldrá mejor Un abrazo, venga, hasta otra Max tarde. ¿qué llevas ahí? ¿qué tienes? <risa> ¿o ¿Qué? ¡No puedo! ¡Dale! No puedo. ¡Somos lobos o corderos! ¡Mira ahí! Todo ese líquido es de que he pinchado. ¡No te rías! ¡No te rías que ahora vamos a tener que los dos en tu bicicleta. ¡Monta! ¡Me cago en... ¡Me cachis! Hola. Hola, hola. hola. Qué pinche además este gordo, eh. Este, este. No me hace gracia. <risa> bueno, David, ¿qué, ¿qué hacemos pues este año? Nos federamos. Nos federamos. Nos federamos. Sí. ¿Qué significa eso? Que sí, si nos hacemos una licencia para correr oh, carreras. No, sí. Sí. sí pero... No, pero eso no se dice, eso, eso es un secreto entre tú y yo Sí Bueno, este año nos vamos a federar con el Cruz de Cristal los Lobos Venga, diles a los amiguitos que se federen con el Cruz de Cristal los Lobos Sí No, pero díselo Creo que... Es decir, os tenéis que hacer federar este año, os tenéis que federar todos con el Cruz de Cristal los Lobos Es que es, que es muy difícil hacer ¿no? así. muy fácil No, es muy difícil